Y ya se lo anunciamos que de animación íbamos a estar hablando al regreso de nuestra pausa, precisamente para tener los detalles de un festival que se reactiva en esta edición, el Animateur, un festival de animación boliviana. Nosotros le damos la bienvenida vía Zoom a Iván Castro, quien además de ser productor, director, animador boliviano, también forma parte de la red de animadores bolivianos. ¿Cómo estás Iván? Un gusto saludarte nuevamente en nuestro programa. Eh, muchas gracias, Diane. Buenas noches. Eh, eh, el agradecido eh, soy yo por, por, por recibir esta nueva invitación. Justamente ya decíamos, Iván, que Animateur, un festival que ya tiene un antecedente en el país, regresa en esta edición de 2022. Pero antes de conversar, ¿qué estará sucediendo en esta ocasión? Quisiéramos hablar un poquito de los antecedentes que trae el Animateur. Bueno, el Animateur fue un proyecto que, que se lanzó hace aproximadamente 12 años, el 2008, que teníamos el apoyo de la Fundación Patiño, ¿no? En ese entonces hicimos tres versiones, eh, 2008, 2010 y 2012, ¿no? Eh, en una primera instancia eh, fue a nivel nacional y luego eh, abrimos el, el espacio a, a, a nivel latinoamericano, que es también lo que estamos pretendiendo hacer ahora, ¿no? Eh, bueno. En, eso, en esas primeras versiones también contamos ¿no? con la presencia de animadores de gran trayectoria, eh, colegas latinoamericanos como Juan Antín, Javier Prado y la cooperativa de animadores de Rosario. ¿no? Eh, nuestra, nuestra intención sobre todo es reactivar, ¿no? empezar a, hacer, a generar nuevamente un movimiento con los jóvenes que están incursionando en este mundo de, de la animación para sobre todo no, no, no, dejarnos, eh, no dejar pasar la oportunidad de, de la coyuntura que se está dando a nivel latinoamericano con la animación. Justamente ya lo decías en otra conversación que tuvimos anteriormente, Iván, que había mucho talento no solamente joven, sino talento en sentido general, entre los animadores bolivianos. Entonces, para esta edición de 2022, ¿qué trae el Animateur? Una convocatoria que ya sabíamos que había cerrado el día 22 de noviembre, pero ¿qué estará sucediendo a partir del 8 de diciembre cuando se lleve a cabo el festival? Bueno, lo grato es saber que, que hemos tenido una muy buena acogida y se han presentado 22 cortos que están en competencia, 58 GIF animados y 3 animaciones para, para videojuegos, ¿no? Lo, lo más lindo de ello creo que es que prácticamente, bueno, no solo es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, sino hemos recibido trabajos de Oruro, de Sucre, de Tupiza, eh, de Warnes entonces, eh, de Tarija. Entonces estamos viendo que, que de a poco estamos eh, abriendo el campo a, a, a, para integrar a todo el país, ¿no? Eh, justamente hoy estamos empezando, se ha arrancado con el... Compartiendo los links para que el público pueda observar los materiales que, que están en competencia, tanto en, eh, bueno, las tres categorías, GIF, GIF animado, cortometrajes y animaciones para videojuegos, para que el público mismo, inclusive, pueda votar a través de las redes sociales, ¿no? Eh, viendo las, la, eh, los trabajos que, que más les atraigan. Entonces, eh, tenemos hasta el día domingo para que el público pueda observar todo este material eh, que, que lo hemos publicado en Facebook. ¿No? y puedan darles sus likes y el día domingo, una vez que cerremos, eh, se va a recontar eh, los, los, uh, los likes que hayan dado para, para, para otorgar los premios del público. A la par, eh, los trabajos también están siendo valorados por un grupo de, de jurados ¿no? de, de muy alta trayectoria y conocedores de la animación, que, que también van a otorgar eh, los distintos reconocimientos. ¿No? Y el día eh, jueves 8 de diciembre haremos la clausura del Festival Animateur con la proyección de los trabajos ganadores. Esto lo, lo haremos de manera paralela. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? acá en La Paz, en la Cinemateca Boliviana, en Cochabamba, en el espacio de la Alianza Francesa, y en el caso de Santa Cruz, en el espacio de la Biblioteca Noel Gerto Mercado. Buenísima esta información, Iván. Nos adelantabas que el público podrá tener acceso a los materiales que ya lo han compartido en su página de Facebook para que además puedan votar. Y esto será un premio del público que será independiente también a la selección del jurado que ya mencionabas. Ahora, ¿en qué página de Facebook podrán acceder los usuarios para votar por estos materiales que están disponibles? Bueno. Está la página de la red de animadores bolivianos, ¿no? y también tenemos dos páginas adicionales que buscando en Facebook, animateur cortometrajes o animateur GIF, GIF animado, eh, podrán ingresar a, a, a, esto, a estos materiales, puede, pueden acceder a estos materiales. Además de la proyección de los materiales que ya decías que sucederá eh, en el mismo, al mismo tiempo, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y además también del anuncio de los ganadores, Iván, ¿habrá otras actividades relacionadas al animateuro en esta edición de 2022? Eh, lastimosamente ha sido un poco complicado ¿no? coordinar muchas más actividades con este problema que, que hemos tenido del paro y todo ello. lo que sí estamos tratando de hacer es reactivar la proyección que tenemos pendiente en Santa Cruz de esta muestra de animaciones bolivianas que vienen del año eh, 2010 a, a, para adelante, ¿no? y bueno, ah, y se me olvidaba, el día viernes eh, va a haber una, una, una masterclass de, de Alejandro Ramírez no eh, haciendo una demostración de cómo animar un IF animado, esto también será en la Cinemateca pero trataremos de, de, de hacer un vivo desde la Cinemateca para proyectarlo a través de nuestra red qué buena noticia esa, nosotros por supuesto estaremos al tanto del vivo y de las otras actividades que traiga el animateur a tu entender Iván, que ya eres un animador que ha conocido mundo que ha representado también a Bolivia, que tiene un trabajo reconocido dentro de la animación boliviana, qué importancia tiene que se retome que se reactive un evento como este, sobre todo para los más jóvenes que están comenzando en el mundo de la creación bueno, creo, creemos que es una puerta, ¿no? Y sobre todo para integrar más talento porque es, eh, es un poco lo que, lo que hemos visto, una falencia, ¿no? Que eh, hay, hay mucha gente, pero no estábamos conectados, no estábamos relacionados y tampoco hay, había las oportunidades para, para ir mostrando los materiales que se van produciendo. Entonces, con, con una actividad como esa del animateur, eh, no solo queremos impulsar y motivar a, a la gente joven, sino también empezar a conocerlos, empezar a, a mostrar lo, las obras que están haciendo y sobre todo integrarnos, como, como, como te comentaba, a ¿no? este movimiento que se está dando a nivel latinoamericano que Bolivia estaba, estaba quedándose un poquito atrás porque eh, se ve ¿no? eh, en, en festivales eh, en los que yo he participado como jurado, ¿no? sobre todo en, en Chile, en Perú. En, ...en Argentina que, que hay una ausencia de material boliviano... ¿no? ...entonces a través de, de estas actividades queremos motivar, generar... ...que, que esto vaya creciendo poco a poco. ¿no? La idea sería, Iván, que se convierta en un festival anual... ...que cada año haya una convocatoria, ¿se ha pensado en eso? ¿O que sea bienal sí. la, la, la intención es que, que el festival se convierta de manera anual... Eh, de a poco queremos ir generando un proyecto que, que pueda, con el que podamos conseguir más apoyo de, de instituciones eh, privadas y, y, y gubernamentales eh, ahora contamos con el apoyo de, de ADECINE que, que nos está brindando un apoyo logístico el caso de la Cinemateca Boliviana la Alianza Francesa y, y unos colegas ¿no? de, de una empresa que también nos están brindando algunos premios para para, para motivar sobre todo la participación. ¿Podemos adelantar algunos de estos premios, de los que serán acreedores los ganadores, en disposición del jurado y también de la votación del público, Iván? ¿Podemos hablar de eso allá? Eh, sí, bueno, el, en el caso de tanto de cortometrajes como videojuegos, si, si el, declaro, el jurado declara ganadores, tenemos... Eh, tenemos, bueno, en el caso de cortometrajes y videojuegos, tenemos dos tabletas Weon otorgadas eh, por la empresa que nos estaba auspiciando se me fue Bolivia, ¿no? que está otorgando dos tabletas digitalizadoras para cada categoría. En el caso de GIF eh, Animado, tenemos un, un, lápiz, eh, un lápiz vectorizador ¿no? que trabaja con, con los celulares. Adicionalmente, eh, se está... Eh, se van a otorgar becas en diferentes, eh, con las instituciones educativas también con, que estamos trabajando, el caso de, de la escuela Carne o la escuela Paranoia School, ¿no? que se va a otorgar eh, becas para, para sus talleres. Eh, hay algunos, algunas revistas y libros que, que están donando gentilmente la gente de, de Viñetas con Altura, particularmente la editorial Mujeres de Historietas, si mal no recuerdo el nombre. No, entonces, son, son, evidentemente no, no son, o, o sea, tampoco son mmm, premios para despreciar, no son lo, los más grandiosos, pero creo que es un, un primer paso. Así es, sobre todo material para incentivar la creación, la animación boliviana desde todos los aspectos. Muchísimas gracias, Iván, por estos detalles que nos has ofrecido acerca del festival Animateur, un festival que trata e incentiva mucho más lo que es la animación boliviana y que regresa luego de una ausencia prolongada. Ojalá que también en el 2023 estemos hablando del Animateu, mucho más organizado, con mucha más fuerza, con mucha más participación, y sobre todo con mucha más calidad. Muchísimas gracias, Iván, por estos minutos que nos has ofrecido. Hasta latidos. A ustedes las gracias y ojalá esperemos contar con, con su presencia, vengan al festival y el ingreso es gratuito. ¿no? En, en, en los tres espacios que les comentamos no, no, para, para que toda la gente pueda apreciar todo Así será y de este modo nosotros conversábamos con Iván Castro un conocido realizador, director y sobre todo animador boliviano que forma parte de la red de animadores bolivianos y que estaba convocando a participar del Festival Animateu 2022 un festival que sobre todo incentiva la creación de los animadores de nuestro país